Cuando tenemos un documento emitido, generalmente eh, el proceso normal sería que esperáramos que llegue la respuesta por correo Lo que la mayoría hacemos Y con eso actualizamos el estado ¿ya? Pero recuerden que ese estado no siempre se actualiza al tiro Entonces para eso, antiguamente estaba esta opción ver estado de envío NSI Que en algún momento dejó de funcionar porque el servicio de puesto interno hizo un cambio Pero la buena noticia es que esa opción ya está funcionando de nuevo Entonces podemos hacer clic ahí y ahora podemos consultar el estado del documento ¿ya? Eso estaba funcionando antes y ahora volvió a funcionar eh, bueno, recuerden que, de todas for formas, siempre han podido seguir consultando los estados acá abajo En Verificar Documento SI, que esta es la otra página de verificación, que en fondo es la página de verificación pública ¿no? Donde cualquiera puede verificar si es un documento teniendo los datos, obviamente, de fecha, receptor, emisor, etc. Eh, saber si es que el documento es o no válido. Eh, importante, esa opción vuelve a estar disponible ahora, como siempre, lo recomendable es que usted actualice en el estado y el estado que ha marcado en el sistema porque eso les va a decir en el gráfico de estado, cuáles son los documentos que están con cierto estado o están con otro ese es el video, muchas gracias